En la historia reciente, Chile fue arrasado por un terremoto de magnitud 8,8. Y en 2004, Sumatra tembló con la fuerza de un seísmo de magnitud 9,1. Los investigadores piensan que la amenaza de un megaterremoto es real. Justo frente a la costa, bajo las olas oceánicas, yace oculta una bomba de relojería. De aquí va a venir el terremoto. Está a una profundidad de unos 15 kilómetros bajo el suelo oceánico que está justo debajo. El geólogo marino Chris Goldfinger se acerca todo lo humanamente posible al lugar donde la Tierra empezará a abrirse. La zona de impacto del megaterremoto. Preferimos creer que la tierra bajo nuestros pies es sólida. Pero fíjense bien. La corteza, en realidad, está formada por alrededor de una docena de placas que se desplazan, se extienden y friccionan entre sí a lo largo de las líneas de falla. Así es como se gestan los grandes terremotos. En Cascadia, una de las placas del Pacífico, llamada Juan de Fuca,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 Una cámara submarina graba imágenes del lugar donde ambas placas están en contacto, a unos 100 kilómetros de la costa. El vídeo apenas revela señales de alarma. Pero Goldfinger ve fuerzas descomunales y peligrosas en acción. Bien, vamos a sacarlo. El sonar detecta lo invisible para la cámara. Si la falla es inofensiva, el lecho marino tiene un aspecto uniforme y tranquilo. Y eso indica que las placas se están deslizando una junto a otra sin impedimentos. Si el sonar detecta montañas, es que las placas están enganchadas y se gesta un terremoto. El mapa del sonar es claro. La placa Juan de Fuca se está deslizando por debajo de la norteamericana empujando hacia arriba la plataforma continental. Pero no están deslizándose sin rozarse. Están atascadas en una colisión. La placa norteamericana se está arqueando debido a la presión de la placa oceánica y en algún momento se liberará de repente con una tremenda sacudida. Un terremoto de subducción es el seísmo más impresionante que hay porque las dimensiones del terremoto son proporcionales a la superficie que mueve mientras se produce. Y esa superficie es enorme. Mide unos mil kilómetros de largo. Y se extiende desde el sur de Canadá hasta el norte de California Tiene al menos 50 kilómetros de ancho Es tan grande como Irlanda